Saludos cordiales, estimados seguidores, aquí su generalísimo Peterson. No es broma, solo soy yo, Peterson, a secas, comunicándoles desde este su humilde canal Peterson's Art ⁇ Games, que ya he recibido por primera vez el pago por parte de Epic Games gracias a todos aquellos que han usado mi código de creador TTV Peterson Art o TTV Peterson Art ya sea en la tienda de Fortnite comprando diversos paquetes de screens, comprando bailes, comprando pavos, comprando lo que sea, etcétera o incluso usando el código a la hora de comprarse un videojuego sí, así es, recuerden que pueden comprarse videojuegos en la tienda de Epic Store utilizando también mi código de creador antes de pagar como ven en pantalla yo lamentablemente como creador de contenido no puedo utilizar mi propio código a la hora de comprar un juego de Epic Store pero ustedes sí pueden usando mi código TTVPetersonArt, lo cual agradezco y seguiré agradeciendo mucho si lo siguen utilizando. Y por si esto fuera poco, en ocasiones pueden recibir descuentos al usar mi código, los cuales pueden variar usualmente con videojuegos en la tienda de Epic Store. Como fue el caso del de evento de apreciación a un creador, Dando un cupón de 10% de descuento al utilizar mi código creador al finalizar la compra de juegos que cumplan los requisitos con un precio de 15 dólares o más. o equivalente en moneda local y se aplica en la siguiente compra en la tienda. ¿Cómo fue el pago que recibí? Bueno, pues como sabrán ya a estas alturas de Epic Games, los creadores aceptados ganamos solo el 5% del valor de las compras en el juego que se realicen con nuestro código creador esto se aplica a las monedas bimboots ganadas y compradas en fortnite y a la mayoría de las ofertas con dinero real es decir por cada 100 dólares que ustedes gasten usando mi código a mí me pagan 5 dólares pero esto no me lo enviarán hasta juntar alrededor de 100 dólares o más en el lapso determinado de hasta casi más de 45 días es decir alrededor de uno y medio meses o dos meses, por decirlo así, después de que haya alcanzado la meta de los 100 dólares. Además, existe una retención hasta de 30% de impuestos para los que residimos fuera de los Estados Unidos. En pocas palabras, se hace más difícil obtener el recurso económico a pesar de que es un bonito detalle de Epic Games eh, que ayude a los creadores de contenido. Y es que es eso, una ayuda y nada más. No creo que se pueda vivir de ello o alguien viva única y exclusivamente del fandom que utiliza su código. Así que el que haya alcanzado esta meta, aunque si bien no es mucho para lo largo del tiempo en que logré conseguir el código creador gracias a las plataformas de Nimo y Twitch con más de mil seguidores cada uno, Cosa que YouTube no pasó, ya que me los vive quitando, o mejor dicho, me los vivía quitando a los suscriptores. Y ahora solo me quita los likes, por cierto. Hace dos años, específicamente el 3 de febrero del 2020, que por cierto, no celebré hasta hoy. Pues como bien dije, iba a celebrar cuando me pagaran y por fin llegó ese día. Es que obtuve el código de creador de Epic Games gracias a la gran mayoría de los seguidores de esas plataformas antes mencionadas y pues a diferencia de los políticos y periodistas famosos yo aquí les muestro mis ganancias exactas fue como ven de 106 dólares con 79 centavos estadounidenses realmente no es mucho si lo ponemos a ver o a analizar me tomó pues dos años prácticamente bastante tiempo dirían esos streamers famosos pedantes y como ellos obtuvieron apoyo de quién sabe qué empresa gobierno mafia y lograron saltar a la fama y riqueza en muy poco tiempo con métodos muy poco ortodoxos incluso rayando con la ilegalidad como es el uso de voz rifas falsas mentiras hipocresías eh, ...etcétera, ¿no? Y que luego incluso amedrentan y acosan streamers pequeños... ...como lo han visto en este canal... ...que han venido streamers grandes de diverse, diversas plataformas... ...en las que yo he estado, como es el caso de NemoTV... ...bueno, no voy a decir los, ya los nombres... ...pero ahí se los pongo en, el, en video... ...y cuáles fueran auténticos políticos mafiosos... ...si no estás con ellos... Estás en contra de ellos según su ideología Pero aún así, esto representa para mí un logro Y se los agradezco mucho a todos aquellos que hicieron posible este pan Saludos especiales a Gael Enrique, a Lucas, a Dark Wolf, a sengu a Garcés Gamer, a JokerX, a Perrito Fachero Flow eh, al peluchín a un montón de personas que han hecho posible esto y que no solamente han utilizado mi código sino también a todos los suscriptores a todos los seguidores en las diversas plataformas no solamente en youtube también en las demás plataformas como twitch Nemo TV, incluso, aunque no, he, no logro ganar nada ahí en Nemo TV, porque pues, ya saben que Nimo TV se queda con un setenta y tanto por ciento de las ganancias y básicamente eh, los diamantes están cada vez más caros y por eso pues ni, pues, ni hablar de Garena y su juego Free Fire. ¿no? Y pues a todos los que me siguen apoyando y me han apoyado a lo largo del tiempo, solo puedo decir... Muchísimas gracias y continúen también ustedes perseverando en sus sueños, metas y objetivos que tengan en la vida y no solamente en el mundo de los videojuegos o en el mundo del streaming o de los YouTube. Por el momento los dejo con este video de mis últimas victorias en Fortnite del capítulo 3 y espero les guste. Nos vemos.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 estupidez, güey, por estupidez patos uh -huh. patos Peterson Orton Games Welcome to Peterson Orton Games Again Here we are again On Twitch Travel Nemo TV and Facebook Gaming Ya estamos aquí en las cuatro plataformas Shidas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y bueno este... Vamos a ponerle tres horitas pues ahorita son es donde estar, wey, y ya después me voy a A la 1 de la mañana Sería, 10, 11, 12 O a la 1, 2 de la mañana y me voy, wey, me retiro Voy a jugar un ratito el fornacos. Y después el, no sé, disculpen Se lo estoy in iniciando bien tarde Los streams, estoy iniciando bien pinche tarde Es que de repente cuando te cambias el horario Por algún motivo Este Vale pichula, wey, pero vale pichula O sea, Entonces hay que tener cuidado con eso de los horarios ¿eh? saludo al Observer Greetings Observer Y este... Y bueno Vamos a darle un ratín Les recuerdo por favor usar mi código creador te, te, te sonar Muchísimas gracias a todos aquellos que utilizaron mi código Por eso es que estoy volviendo básicamente Porque... pues... Compensando, ¿no? Los días que incluso dejé de jugar el Fortnite porque es que quería... Darles la sorpresa, ¿no? Cuando ya me llegara Pero todavía falta muchísimo El que me pague Epic Games Falta mucho, mucho, mucho Eh... Está cabrón Falta mucho tiempo todavía Para que me pague Epic Games Entonces, eh, Básicamente O sea, bueno, no tanto Yo creo que para marzo ya me habrán pagado Yo creo para el 15 de marzo Yo creo que ya me llegue la... El pago, el primer pago que voy a tener de Epic Games. Y la verdad se los agradezco muchísimo. Thank you so much for using my creator code. Thank you so much. Eh, by March I will be getting. I, I will be getting. The. Pay, the first payment from Epic Games, and I am very glad with all the people that has used it. My Epic Creator Code, TTV Peterson Art, thank you so much. I will be trying to speak more English for my. If you if you watch, I'm, I'm sure that some people, uh, especially furry guys, uh, artist guys, artist, can, artist furry, cartoonist, people that like my car. Uh, Mostly they speak English and basically it's, it's basically the people that commission that commission me is from English from from English speaking people, you know like, or whatever it's called, you know and I'm sorry. I am bad with my English. And I am very very very thankful. Very very very very thankful. Bei Toky, thank you so much Fortnite for this bot. Gracias, muchas gracias Fortnite for this bot. I am I am not very family friendly, you know, but I try to be family friendly but it, it's hard to me, you know, to be family friendly. Uh, I will be more Oh, I forgot, oh, se me olvidó, ¿vale la pena Amazon Prime? ¿Vale la pena Amazon Prime? Es mi, es mi pregunta, güey, este, eh, por favor, en, si, cuando si llegan a ver este stream, por favor, respóndame el que pueda, cuando pueda, obviamente, incluso pueden ir a mi disco y comentarme, güey, ahí, en el chat, parte pública, eh, ¿vale la pena o no vale la pena, güey? ¿Vale la pena Amazon Prime? O sea, es que estoy pensando en conseguirme el Amazon Prime. ¿No? Pagar Amazon Prime y no sé, no estoy seguro si, si. vale o no vale la pena. Entonces es el detalle. Pues eso es todo, ¿no? Es lo que quiero saber. Si. Val, me, valdría la pena. La verdad es que con lo que hizo eh, Twitch. Pues no estoy ya. O sea, pues ya saben que Twitch y Amazon están ligados, son del, del mismo, ¿no? del mismo papá, güey, o sea, son de de Jeffrey y pues básicamente no sé, o sea, realmente ya ni ganas de no o sea, siempre tienes que estar ahí a oh, la verga. Los, los huevos a todos güey, no mames, es lo que me caga o sea, en el sentido de no puedes hablar o decir cosas así, güey, porque te pisan, ¿no? Es como con el con todo, ¿no? O sea, si hablas del, o criticas al gobierno, te pisan, güey. Si hablas de los narcos, te pisan, güey. Si hablas de cualquier cosa, güey, te pisan, güey. O sea, estás de la verga, O sea, estás de la verga, güey. No, no, no, no, no, no. O sea... O sea, no te pisan, güey. O sea, si te pisan, pues, te aplastan. Te aplastan con el pie, güey. Pues, para que no vayan a malestar. Pero, O a la a pechinada, güey. Allá tenía tiempo, wey me corre re bien wey 120 fps es como que What? O sea la verdad como que No sé, no sé qué pasó pero ya me está corriendo muy bien el El juego Como que lo Qué bien, eh, porque ya tenía rato que no me corría así, wey. como que tenía demasiados fallos Ahorita me está corriendo chulo, güey, la verdad, ¿sin, sin 120 FPS estables O sea, 120 FPS estables, wow oh, qué pedo, hay? qué pedo, what? What? Okay. qué pasó ahí? Qué pasó ahí? Se lo comió el tiburón, no te lo creo No te lo creo que se lo haya comido el tiburón ¡No te lo creo, wey! ¡No te lo creo! ¡No mames! ¡Se lo comió el tiburón! O sea... <ríe> o sea, no, no, no, no, no. Debe ser una broma, wey. No, no puede ser, wey. Debe ser una broma, wey. No puede ser que se haya comido el tiburón. O sea, no, mames. no creo que haya habido una persona ahí, wey, y se lo haya comido el tiburón. ¡Hola, oh, la verga! ¿Qué pedo? What the fuck, wey? No, no, no, no, no, no. ya me, <ríe> ya me lo iba a comer esa mamada. Da un pendejo, da un pendejo Ya, voy a jugar como la gente quiere, ¿no? Como pendejo, eh. Ah, no, no, no, no, no quiero eso Voy a meter esto No, no, no, no, sí, pendejo, no eh. sé cómo Dice objeto guardado en un espacio Oye, no tiene ningún objeto guardado se lo meto ahí, ya no, ya no, te, bueno, se lo meto ahí eh, eh, eh, eh, Me llevo esto, güey eh. De hecho, mejor no, güey eh, Mejor me llevo esto Y... Oh. Verga, como es que no se murió, güey 90 de daño, güey Ok, vámonos de aquí, güey Le di headshot y no se murió Buenísimo Le di headshot y no se murió Eso era un headshot Eso era es un pinche headshot, güey Hola Casi Otra vez, güey Ve otra vez, güey, no se muere wey. Él también me dio, güey, pero fue en el pechito Hola, soy manco como tú Hola, soy manco como estuvo Hola, ¡A la virga el monstruo, wey! ¿Qué pedo? ¡Qué <risa> chingón, wey! Ese es de biomuta, güey. Ese monstruo es de biomuta. Bueno, ya me voy, wey. A ver en la zona, wey. Hola. ¿Por qué disparan a esa distancia, güey? ¿Qué pedo, wey? Soy patata como tú, oye, qué pendejo. Si sí, soy patata, wey. Hola. Hola, soy patatita, wey. Hola, soy patata, wey, como tú. Wey. No es cierto, wey. No soy tan patata, wey. Lo que pasa es que lo que se... No sé, wey. Estoy jugando así muy friendly, wey. La verdad. La verdad, estoy jugando muy friendly, wey. No hay... ¿Qué es esto? Es caca, wey. Ok, vámonos. ¿Qué es esto? Es caca, wey. Oh, ¡No, no, Es caca, wey. Ese está buenísimo. Me gusta más, wey, que la otra porquería, wey. Verga. Ay, oh, no. Oh, no, ¡Ay, qué bueno! Voy a jugar bien patata, güey. La verdad estoy jugando bien patata. Es que estoy decaído, güey. ¿Ustedes piensan perder 5 mil pesos, güey? ¿Creen que se los dio su papá, güey, para una inversión, güey? Y que la inversión resultó ser un fraude, güey. ¿Ustedes creen que... No se decaería? De hecho yo se lo puedo responder a mi papá, porque mi papá me dijo que no, que no hay problema, ¿no? O sea, y de hecho yo se lo dije desde un principio que podría ser un fraude, pero... O sea, él no, no le importó, pues, para mí sí me importa, ¿eh? porque... Porque me vieron la cara de pendejo, porque defraudé hasta cierto punto... Deshonra, deshonra. ¿no? Ah, papá wey, por no por no, inver no saber invertir correctamente wey. es la primera vez que me hacen un fraude por internet wey. es la primera vez que que yo caigo en una güey. quizás por avaricia wey, por avaro wey, la verdad. eso me pasa wey, por imbécil wey. la avaricia es mala wey. claro, para los streamers famosos 5 mil pesos no es nada, wey. o sea los pinches famositos, ricachones wey. Ah, cinco mil pesos. O, o, o, o gente como el boomer, wey, ¿no? El boomer para él no es nada, 5 mil pesos, ¿no? o sea, está pues, bien, güey, da feo, güey. Naciste en cuna de oro, güey. Yo, pues ahí como pudo, güey. Como pudo mi familia, wey. O sea, no estoy tan jodido, güey, pero.. Pero tampoco soy rico, wey. Me gustaría ser rico, sí, güey. Todo el mundo, bueno, le gustaría ser rico. Bueno, a muchos. Porque hay gente que sí te va a decir. No, hijito. Las abuelitas sobre todo, ¿no? los abuelitos y abuelitas, ¿no? la gente más vieja sobre todo. Yo veo que las generaciones de ahora son más ambiciosas, güey. Eso es un pedo. Wey. No son tan, no tan ambiciosos, güey. O sea, es bueno tener ambiciones, güey, pero tampoco es bueno ser ambicioso. Wey, de hacer mucho, mucho, güey. Eh, porque igual, igual les puede pasar esto o cosas peores, güey, por tanta ambición. ¿sabes? Eso que no fue tanto que, digamos, o sea, es, esa madre lo recupero, güey. De hecho, ya recuperé la mitad, güey, un día, güey, una comisión, güey, me van a servir varias comisiones esta semana, wey, ya me dijeron, de hecho ya me pagaron una, güey, ya la recuperé, güey, debería estar dibujando ahorita, güey, pero eh, estoy aquí, perdiendo el tiempo, wey, jugando dicho juego que, pues, mmm, no me gusta tanto, wey, pero... Pero está, ch... o sea, está bien para pasar el rato, güey. ¿no? O sea, yo lo tomaba muy tryhard, güey. Ese es mi problema, güey. Yo tomo los videojuegos muy tryhard. Muy competitivamente, güey. ¿no? Y era lo más ridículo porque... O sea, en, en Fortnite ni siquiera me emperraba. O sea, me emperraba muchas cosas. Me siguen emperrando todavía. Por ejemplo, que me daba mucho lag. Pero veo que ya, ya ha disminuido bastante el lag. Wey. Ya tengo cincuenta y tanto de ping. O sea, ya mejoraron los servidores, güey. A cosa que antes, o sea, yo siempre andaba con 100 de ping, güey, 100 de ping, güey. Y era horrible, güey. Yo decía, güey, epigués, tienes tanto dinero, ¿por qué no pones un pinche servidor en México, güey, no? O sea, 57 de ping, güey, ya no está tan mal, ¿no? Y aparte está muy estable. Pero obviamente, güey... Oh, oh. Pensé que era un vida, güey que estaba Pero obviamente, güey, este... Hay mejores ping, güey. Hay mejores ping, güey. la verdad está, está me, me ha gustado lo, el cambio wey, que tuvo Epic Game, perdón, Fortnite wey, porque fíjense que me está súper está estable, 120 FPS wey, antes no estaba así, antes era horrible wey, la estabilidad wey. hola virgo ese wey wey ¡Ala! ¡Soy un pendejo, wey! ¡Soy un pendejo, wey! ¡Ando muy bot, wey! ¡Qué bueno que me pusieron con bot! ¡Porque ando, ando muy bot, wey! ¡Ando muy estúpido, Wey, estaba muy.. drobul taco, güey. Ah, gracias, wey. El taco tr traco problema, wey. Ese o a huevo, el taco problema, wey. Anda muy bot, wey, la verdad, wey. No sé si era real, wey o, wey. o sea, se mueven. Si son bots, wey, ya se mueven a la verga, güey. El IA, wey es cada vez mejor, güey. Yo siento que podían poner unos bots perrísimos, wey, pero no lo hacen, wey, porque te van a matar de madrazo. Wey. Te van a matar de madrazo, güey. Como si fuera un jugador Streamer, o un jugador, güey, bueno ¿No? Un buen jugador, güey Te van a, te, te haría eso, güey el, el bot, güey, de hecho se puede O sea, de hecho, en algunos videojuegos O sea, te ponen un pinche, Unos pinches bots, güey, no, o sea Cabrones, güey, que te dan incluso detrás de la pared, güey Totalmente injusto la mierda, ¿no? O sea, horrible había por aquí había madrazo por aquí. y este oh, mira qué tipo de... no veo nada estoy ciego si sí. sí, sí, sí, sí, sí, alguien ve algo nada no, no, sí. la verdad ya me lo o sea ya no sé güey me siento así como amigado y la verdad ya no me siento tan estresado wey. porque la verdad es que es que ya, o sea, no sé. Ya estoy bien pent. <risa> ya estoy bien pent. Siempre he sentado perdón. ¡El hombre mierda, digo! ¡El hombre que araña, güey! <ríe> ¡Ah, la verga! Es que quiero darle al hombre que araña, güey. Porque aquí hay un hombre que araña, güey. Y no quiero que me arañe el hijo de la chingada. Pinche hombre que araña, güey. Ando agüiteado, pero también contento. O sea, estoy contento porque... ¡Vaya! ¡No, güey! ¡No, hombre que araña! ¡No, vengas Güey. Mucho hombre que araña güey. Entonces, estoy contento porque pues básicamente a lo largo de este tiempo pues sí he crecido ¿eh? a tal grado de que pues ya para que una, una plataforma o las plataformas me paguen güey, youtube y twitch está muy bien güey. o sea el pago de twitch me, me animó el pago que voy a recibir de epic games güey, me animó muchísimo y he estado recibiendo este año empecé con pie firme Empecé muy bien, ¿no? Porque... ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no, no, no! No, se están dando y son... Esos son los últimos Tengo que ir por ellos, güey ¡Ay, bueno, ya está, güey! ¡Qué easy, güey! Easy, wey, qué victoria más fácil, wey, no mames. ¿Cuál ponemos, wey? ¡Ah, oh, no pude poner el baile, wey! <ríe> qué easy la victoria, wey. No mamar, wey. La, la victoria más easy que, que no mames empezando y super easy, wey. Ah, estuvo buena, wey, estuvo buena, wey la victoria. Buenísimo. <ríe> No mamá. A la madre. Easy, easy, easy. Pretty easy. A oh, la madre. No manche. No, estuvo, estuvo muy fácil, eh. Bueno, entonces, el, el, o sea, imagínense, voy muy bien, güey, ya en pagos. O sea, realmente sí te sube el ánimo, güey, los pagos, güey. Hice cuatro kills. Pensé que había hecho dos kills. Estoy, estoy tan pro en este juego que ni me cuenta, me doy cuántos kills hago. Wey. Entonces, ese... Ah, bueno. Ese es otro, otro rollo, güey. Ya empecé, Ya hay mucho cheto wey, en, en Valorant. Y aparte el Bloom Effect, güey... Es horrible, güey. Sí... Ya me di cuenta que... Hay, yo, yo tengo una sospecha ligera, güey. Que en Valorant... Hay... Un pinche... ¿Cómo se llama esa madre? Un pinche bloom effect, güey O nerfeo Si tú eres muy, Si tú eres tóxico, si te reportan Mucho, güey, por X motivo, otros Yo no sé, güey, porque estoy jugando Tengo una partida hermosa, güey, y en otra partida Pum, no me cuenta los disparos No me cuenta los disparos Y así, güey, ¿no? Pum, pum, pum O sea, es muy raro, güey Es muy raro, este... Eh, eh, eh, Valorant No sé si a alguien le ha pasado lo ha notado wey, Pero yo sí lo noté, güey o sea, qué buena victoria, wey. Easy.